buenas buenas buenas a todos Dejo etiquetear acá acá etiquetar acá unas personas que me interesa que entren a esta directa les pido que me tengan un momentico de paciencia y los demás bueno que me perdone todo el que no el que yo etiquete y, y entienda que que no bueno Perdónenme, puede quitarse la etiqueta sin ningún problema. Ustedes eh, verán, eh, tema de Cuba, tema de lo que pasó ayer. Demasiados voces ya se han levantado contra una gran injusticia. Por ahí vi millones de cosas que bueno, el tema. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo el pueblo de Cuba va a estar eh, permitiendo que delante de ellos mismos se cometan estas injusticias? <coughs> Esas personas que estaban firmando ese atropello, sí, uno no tenía miedo, logró levantar el teléfono. Ok, gracias a esa persona nosotros pudimos enterarnos de lo que estaba sucediendo. Otro le decía, baja el teléfono. Y ahí se le presenta el miedo. Hola a los que se van uniendo. Carlos, gracias por estar acá. Mi hermana María Teresa, bendiciones para ti. Y muchísimas gracias por estar acá. Estoy haciendo esta... Evitar de cierta manera que me la tumbe. Que me la tumbe. Entonces... Hola, ¿cómo estás, mi hermana? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, mi corazón? Mira, perdona, Bendición. bendiciones. Perdona, sé que estás hablando ahora del tema de lo que sucedió con este abuso policial que hubo. Y perdona que te estoy interrumpiendo con esto. Cubanos, esto es muy importante. Y te agradezco, Leyanne, que me des la oportunidad de hablar por acá. Eh, rapidito, porque yo tengo que entrar ahora a una cita médica. Les quiero decir una cosita. Eh, cita médica, les voy a explicar, no conmigo. ¿Ok? Estoy bien yo. Para todos los que están pensando, que me pueda morir, de esos que me odian, pero de esos que me quieren, sepan que no, que estoy bien, gracias a Dios. Es urgente e importante. Estamos viendo los abusos en Cuba, estamos viendo no solamente lo que vieron de los dos policías, vieron entonces el otro señor que la cara ensangrentaba todo lo que pasó y el grupo de personas mirando. Pero eso te lo voy a dejar a ti, mi hermana, que tú puedas hablar de todo esto. Después que yo terminé la directa del día de ayer, que siempre empecé con la, el deseo de hacer una directa corta, pero también la directa se hace larga, obviamente, cuando tengo personas que estamos compartiendo opiniones, que estamos ahí, a tal extremo que yo me fui de la directa y todavía había suficiente persona para haber seguido. ¿Ok? Pero es importante que miren esa directa, porque yo misma que miré, yo dije, es un mensaje que el pueblo cubano debería de mirar. Pero ahora, en este momento, la razón urgente... Y por favor, las personas que están acá, compartan esta directa y ayuden a Leganis Márquez a que pueda llegar esta directa. la costa bendiciones para ti también. Un fuerte abrazo hasta Cuba. Escucha tú como cubano, Joel Acosta, y ayuda a compartir esta directa. Háganle saber a David Ruiz y a todo el clan, el, el clan de David Ruiz y Moripilla, el programita, de lo que quieren hacer. Ustedes vieron las declaraciones que hubieron desde Cuba, de parte de la cubana Yaimara Noda Sánchez. Ustedes la vieron. Ustedes vieron que la muchacha, tienen que mirarla para darse cuenta que la pobre muchacha habló desde su corazón, que la utilizaron. Pero ¿cómo están actuando esta gente? Como la dictadura, ¿ok? David Ruiz, quiero que tengas este mensaje claro. Están en este momento ellos chantajeando, chantajeando. Y Yolanda Pérez, que ayer hablé en la directa, y habían confundido tu nombre, que si era Yolanda García o Yolanda Pérez, no, Yolanda Pérez, natural del cotorro, participante del programa de MultiP participante de las mentiras también, Yolanda Pérez te has comunicado con Yaimara Noda, y se te mandó un mensaje para que tú te dieras cuenta, porque supuestamente se dijo que tú tenías buen corazón, que tú ayudabas, que no sé qué cosa, pero la confusión era que se estaba hablando de Yolanda García, no se estaba hablando de Yolanda Pérez, cuando se estaba hablando del buen corazón, de la ayuda de aquello o del otro. Yo estoy hablando de Yolanda Pérez, la que se ha prestado también a todo esto. Ok, te comunicaste con Yaymara a decirle que lo que le tenía que pedir perdón a David Ruiz, perdón por lo que ha hecho. Entonces yo quiero que cuando escuches ahora lo que David Ruiz le está haciendo a Yaymara Noda, yo quiero saber si también vas a hacer lo mismo. Ayer cuando yo terminé la directa, a mí me bloquearon por seis días en Facebook. Lo estoy discutiendo. Si vuelvo a aparecer es porque gané la pelea. Mi esposo que está ahora mismo al lado mío. Trató de entrar a tu directa ahora, Lejani. Nada más que trató de entrar a la directa. ¿Le tomaste la foto? Bueno, mi esposo. Bloqueado por cinco días ahora mismo. Esto es un ataque. Mírenlo acá. Esto es un ataque bloqueado por cinco días. Esto es un ataque directamente a todos los que queremos decir la verdad porque quieren callarla. Porque están como en Cuba con la dictadura. Compartan la directa a las personas que están aquí ahora mismo, por favor. Váyanse por Messenger. compártanle en Messenger ahora mismo. Compártanlo. Compártanlo. Entonces, me bloquearon a mí por seis días, no hay problema, miren, hola, por aquí estoy, no me voy a callar. Y por aquí está Leyani. Esto es como lo dijo Cativo, ¿ok? Esto es relevo. Si cae uno, el otro lo releva. Y aquí vamos a estar demostrando la verdad, no vamos a parar. David Ruiz, en el día de hoy, no se ha cansado de mandarle mensajes a aymara Noda Sánchez, chantajeándola, chantajeándola de la manera más sucia y más ruin donde se pueden demostrar las mentiras que están haciendo. Ustedes recuerdan cuando entre ellos hicieron, saliendo de la señora Linda y tu rey, cuando hicieron también aquellos chats de WhatsApp inventados, poniéndome a mí como que yo estaba hablando con un agente de la G2, ¿ok? Y cuando se pudo demostrar toda la verdad. Quiero que sepan, cubanos en Cuba, compartan esta directa, por favor, para que se sigan sumando personas. Yo ahora en este momento no pude compartir tu directa, porque yo dije, me tienes restringida, no sé si voy a poder compartir pero al mismo tiempo digo, no voy ni a intentarlo, porque cuando viene a ver lo hago, y de seis días me suben a 30 días, ¿ok? Entonces no quiero que eso suceda. Recuerden, María Teresa Rafael, con la verdad en la mano, búsquenme en el perfil mío personal, ahí está, suscríbanse al canal, tengo que tener opciones para seguir hablando la verdad. David Ruiz, José David Ruiz, mira lo que estás haciendo, si tú crees que Aymara no da Sánchez porque vive en Cuba, no va a tener una defensa, con Mambi un abrazo para ti muchas bendiciones. Si tú crees que ella no va a tener defensa porque está en Cuba y está desprotegida, te equivocas. Porque nosotros los cubanos que estamos en el exilio, estamos precisamente para defenderlos a ellos que están allí desamparados, que no tienen voz, que son también instrumentos de cubanos lacras, cómplices de la dictadura, tontos útiles, pero yo digo que un tonto se difiere mucho de un degenerado, de una persona capaz de hacer daño, de una persona capaz de llegar a estos extremos. Todo el chantaje que le están poniendo a Yaimara a Noda a Sánchez, compartan en los grupos, porque yo estoy viendo a las personas que están acá. No no veo que se está compartiendo verdaderamente ahora, cuando no veo que hay un cambio en la cantidad de personas que están aquí, los que están en esta directa, y tienen un compromiso a que la verdad salga a la luz, a que se ayude a esta situación. Esto no es chisme y hebrete es Esta es la suciedad que ha hecho que haya una dictadura en Cuba por 64 años. ¿okay? David Ruiz, los chantajes que estás haciéndole a esa mujer, para que ella se retrate las mentiras lo que estás haciendo, fíjate que no lo voy a decir aquí lo que tú estás haciendo ya yo lo sé, ¿oíste? ya yo lo sé lo que estás haciendo, ya yo lo sé hay un teléfono sonando ¿ok? ¿ok? ya yo lo sé en directa a tratar de poner el teléfono en silence, mi hermano porque te interrumpe yo le voy a decir una yeah. cosa ya yo lo sé ok, gracias mi hermana mira ya yo lo vi todo. Ustedes, caballeros, ¿cómo pueden pasar tiempo de su noche o de su día o de su madrugada para preparar cosas así? Yo me imagino que para mí están preparando un millón setecientos mil. Me tiene sin cuidado. Yo vivo en un país donde me puedo defender muy bien y lo he demostrado. Pero lo que le están tratando de hacer a esa mujer, bueno, David Ruiz, quiero que tú sepas nada más, que tú tengas una idea, que yo tengo un audio de esa mujer haciéndote responsable de lo que le pase a ella y a sus hijos, ya sea de un ataque, que le hagan de lo que sea. Quiero que lo sepas. Y aunque tú no lo creas, y aunque vivamos en los Estados Unidos, un crimen es un crimen en cualquier lugar que se cometa. Esto no es como Linda y tu Rey, que dice que Che Guevara, porque si lo admiran o por lo que sea que lo hayan mirado, no porque Che Guevara no mató gente en todas partes, según Linda y tu Rey. No, no, no, un crimen, en cualquier lugar que sea, es un crimen, ¿ok? Piénsalo, 700 mil veces, David, Mori, mira a ver lo que estás haciendo, ¿oíste? Miren a ver lo que ustedes están haciendo. Piensa los 100.000 veces, Fran garón mi hermano, gracias por estar acá también. Piensa los los mil veces antes de ustedes lanzarse. Ella no está sola. Está en Cuba. Aquí hay tecnología para todo, ¿verdad? Ok, yo voy a demostrar entonces las tecnologías que ustedes están usando. Los hackeos que están usando y lo que están haciendo. No van a escapar. No van a escapar. Una de, una de dos. Hay un grupo en, en Facebook que se llama Cuba cambia o la cambiamos. A mí me gusta. Yo siempre le comparto a ese grupo. Siempre le comparto a ese grupo. Cuba cambia o la cambiamos. Los cubanos cambian o los cambiamos. ¿Ok? Al menos los cubanos indignos. Los cubanos que no acaban de definir. Los cubanos que se ponen un patrivida en la boca. Y son capaces de tratar a sus propios hermanos como si fueran basura. Donde están haciendo esto. Y están haciendo el trabajo de la dictadura. El trabajo de la dictadura. David Ruiz, ponte un pare, frénate, que no estás sola y llamar a Noda, ¿ok? Lo que estás haciendo es tan sucio y tan denigrante que ni yo misma me lo podía imaginar de ti. Anticomunista Franco, gracias por estar acá, muchas bendiciones, guerrero, muchas gracias. Miren lo que hacen con los cubanos en Cuba, estos cubanos que entonces le están haciendo el trabajo a la dictadura cuando miran este tipo de cosas, para desalentar a los otros cubanos en Cuba, para que dejen de creer en nosotros. Ayer se lo dejé dicho en la directa que hice ayer. Pasen por ahí, por, por donde estoy yo, María Teresa Rafaeli. pasen por el grupo Cuba Libre SOS, mírenla y escúchenle, porque a muchos cubanos en Cuba le va a caer mal, y a muchos cubanos en el exilio le va a caer mal, pero van a oír verdades, van a oír verdades. Entonces estas personas que son indignas, esta directa de Leyane ahora la han de estar reportando también para tumbarla, Miren, nosotros también tenemos páginas, nosotros también tenemos canales que nos sirven de respaldo. Si lo quitan por aquí, salimos por otro lado. Les dije que María Teresa Rafael y volvió en una fase diferente. Y todas las personas que estamos en este grupo de ayudar a nuestro pueblo cubano por la libertad, de ir en contra de la dictadura, no vamos a dejar de hacerlo. Lo cual quiere decir que como quiera que sea, vamos a lograr desenmascararlos a todos. Lo vamos a lograr, ¿ok? Lo vamos a lograr. Así que quiero que estén bien claritos en esto. Piénsalo 700.000 veces, David Ruiz. Pero si se quieren lanzar, láncense. Láncense. Yaimara Noda Sánchez, del reparto Briones Montoto en Pinar del Río. No está sola. Como tampoco está solo ningún cubano que ustedes lo quieran coger para esto. Y vuelvo a repetir. Cualquiera persona que haya sido utilizada por estas personas, Linda y tu rey, eh, José David Ruiz, Moraima Pedroso, Yolanda Pérez. Johnny Miller, todo este grupito, Maflo, Alain García Tundidor, Virginia masoki Kiki Naranjo, Alfredo González, eh, Ariel Góngora, Caprés, estamos todo el grupito que hay por ahí, hasta el Edwin Mandivia este, el Dani Mandivia, todo este grupito de gente que hay, ¿ok? Cuidado. También quiero aclarar una cosa que está pasando, en mi directo de ayer yo mencioné a Milady Salcedo, simplemente para saludarla, Milady Salcedo entró ya hoy hay un perfil, fíjense lo que están haciendo, todo por atacar a María Teresa. Yo no soy Canel, yo no soy Canel, ¿ok? Yo no soy Canel. A mi Lady Salcedo hoy ya salió un perfil diciendo que María Teresa Rafael le había comprado a mi Lady Salcedo con dinero que aquello que lo otro. Mi Lady Salcedo salió poniendo una declaración de que la única que sabía que en un momento determinado María Teresa la había ayudado era Anisley Pérez, ¿ok? Eh, Anisley lo sabía, pero y no estoy hablando aquí de Anisley porque no puede estar presente. Desafortunadamente, Anisley confió mucho en Newca Préstamo, a la cual yo le llamo la gatita María Ramos. No sé si ahora esta le pasó lo mismo que la otra vez que Anisley confió cuando lo de la Quebeca confió en una persona y echó para adelante también la conversación que Anisley tuvo. Eso sea, a lo mejor ahora, no lo sé, eso lo sabrá Anisley, Anisley lo hablará con Milady Salcedo. De lo que sí yo estoy segura, que Anisley Pérez, no le haría daño a mi a, a lady Salcedo, ¿por qué razón? Porque Anisley Pérez, y, y tampoco creo que se preste a ese tipo de bajeza, Anisley Pérez, y a lo mejor me pueda equivocar con estas cosas, pero Anisley Pérez fue precisamente la persona que me contactó a mí para apoyar y ayudar a mi lady Salcedo en un momento donde se encontraba en España, abandonada en el medio de una situación grave. Y cuando, mi, cuando Anisley Pérez me contactó a mí, yo no conocía a mi lady Salcedo, ¿ok? Y yo intervine porque tenía que ayudar a esa mujer. Yo tenía que ayudarla y yo intervine ayudando a mi lady Salcedo y mi lady Salcedo y lo escribió ella porque lo que estoy diciendo lo escribió mi lady Salcedo. Mi lady Salcedo sabe que después de eso ni la contacté más ni nada. Lo mío fue llegar como te llega el rescue, como te llega el que te viene a salvar, que te está jugando. Llegué, la ayudé y yo no la volví a contactar. Vinimos a volver a contactarnos cuando salieron cosas en las redes donde mi lady Salcedo dijo yo la apoyo esto y lo otro hasta ahí y nos contactamos ese día de ahí para allá no ha habido un contacto. Yo no soy la enemiga de Milady Salcedo ni ella mía, somos aquí, hermanas de lucha. Pero eso que dicen por ahí que María Teresa te, te ayuda para tratar de chantajearte o de comprarte, de comprarte, para que tú te pongas en esto, no, no, no, no, no. yo ayudé a esa persona porque la ayudé. So, Milady Salcedo no está comprada por María Teresa Rafael y ya saldrá Milady Salcedo a dar sus declaraciones cuando las tenga que dar, pero ya lo hizo por escrito en las redes y ya lo dejó claro pero ya inventaron el grupito de detractores, un perfil con otro nombrecito, y siguen siendo todos ellos, como la que entró ayer a la directa mía, otro perfil más de ellos que no se definía, en que era cubana y que ella iba a las cárceles y que le dieron los nombres de las cárceles, todo, pero siguen haciendo lo mismo, atacando y haciendo daño, ¿ok? Entonces quiero hablar esto también de lo que está pasando con el tema de Milady Salcedo, poniéndola en el medio de esta situación, no les importa, no les importa Milady Salcedo, la lucha de Milady Salcedo en Cuba, haber llegado también al exterior, desterrada de, de su país, no les importa, no están respetando a esa muchacha lo que está viviendo, las situaciones que tiene, ese es el descaro que hay entre estos cubanos indignos que dicen ser patrividas y están entre nosotros David Ruiz, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿te molesta que se haya sabido la verdad? Señores, como único se arregla esto no es creando más mentira no es creando más calumnia, no es creando el vivir en la mentira, donde han tenido a pueblo por 64 años si so, ustedes quieren seguir en eso, se acostumbraron tanto a la mentira que les metió Fidel Castro adentro. Hablan tanto de que yo gedó, de que yo castrista o lo que rayo, ustedes hablen. Y ustedes son el, vaya, el genuino ejemplo de la dictadura. Qué lástima, qué lástima. Entonces, Moraima Pedroso, te he visto en los comentarios de ataque a mí y te he visto en los comentarios que pusieron de Milady Salcedo, poniendo que eso no era noticia nueva, que eso ya se sabía, que esa soy yo, ¿de qué tú hablas Moraima Pedros? Y estás hablando de la incapacidad mental que tiene el cubano para no darse cuenta, y estás diciendo de las personas que me siguen porque no se da cuenta, ¿qué es lo que te duele a ti? Salió Bonifacio Virulichi haciendo comparaciones entre tú y yo, diciendo que yo era una mujer que tenía los mulos y en el hueco, que estaba gorda, que era cuadrada, que era fea, que, que yo no me podía parar al lado tuyo, porque tú sí tenías tremendo cuerpazo. ¿Quién le dijo a Bonifacio Virulichi? ¿O quién te dijo a ti que vives tan frustrada? yo estoy en una competencia de modelaje. Esto no es un mismo universo, ¿ok? Entonces, yo también quisiera preguntar en qué momento me han visto para tomar tantas definiciones sobre mi cuerpo, ¿ok? Es mi cuerpo, ¿ok? ¿Qué es lo que tienen ganas de ver? Fotos de María Teresa en la playa. Bueno, pero es que ya ustedes vieron que cuando Maflo salía diciendo que era una barrigona, que me tapaba la barriga, que tenía los muslos yo en el hueco, todo lo que dijo, que tengo los dientes postizos, todo lo que dijo, al final... El Guajiro Gago, por Gran, me sacó una foto mía en bikini. Porque me gustan usar bikinis, ¿sabes? Me gusta. Y no les puedo poner una de como me lo pongo de espalda. Porque me gusta coger sol. A mi esposo le gusta. ¿Entiendes? Para que vean lo que es la vida. No tengo nada de lo que ver con Sam en, en, en mi personalidad. Oye, que soy muslona. Que soy piernona. Que tengo lo que toda cubana tiene. Porque el prototipo de la cubana es María Teresa. ¿Qué les parece? Yo también. Yo soy el prototipo de la cubana, siempre lo he dicho. Somos así. La cubana, tú la miras, ahí la largona, muslona, piernona, esa soy yo, me tocó. Y no me lo voy a quitar. Así que al que le moleste, los muslitos, las piernitas de María Teresa, bueno, van a seguir por aquí, porque yo sin pierna no me voy a quedar, yo no me las voy a cortar. Ok, Virulichi, para usted también, que si me vas a ver jorobetía, que si vas a verme morir primero que tú, que si yo te estoy mencionando, que si yo te estoy amenazando, déjate la locura que tienes arriba, que ya de lo bipolar, pasate ya, este esquizofrénico es lo que tú estés, señor. Ok, reconozca ya todo lo que ha hecho. Y acaben de tener más vergüenza. Y déjese ya de comer tanta basura que yo no me comparo con ninguna mujer. Ahora, si quieres hacer comparaciones, si de verdad las quieres hacer, párame entonces a Virginia Masó, párame a Lindy Currey, párame a Moraima Pedroso. Vamos a pararnos las tres y vamos a hacer un mismo universo para la Inquisición, humana, la Inquisición Cubana. A ver quién decidiría. Porque yo le celebro a cada mujer todo. No hay mujer bella ni mujer fea. Aquí lo que se mira es el interior. El interior mío lo tengo muy bello. Mi corazón es muy hermoso ok, pero ustedes están demostrando pobreza de espíritu de su físico también entiende cuál es el problema? dejen la envidia como mujeres dejen la envidia por, por favor denle like que están tratando de tumbarnos la directa Ok, tal. Vale. Bien. Eh, quiero decirle algo, gracias acá por estar al con Efrén, con, me alegra mucho que estés en esta directa, gracias Efren. gracias Anticomunista, gracias Margarita, gracias Joel, Joel, tu momento, lo que me pediste, es, eh, me dices por dónde lo vas a hacer si estás viendo esta directa ahora mismo. Eh... Pero bueno, voy a retomar un momentico esto que estaba diciendo nuestra hermana María Teresa, y aunque empecé hablando de lo que está sucediendo en Cuba, voy a terminar con Cuba. ¿Qué pasa con esto? Por favor, compartan la directa, eh, den like para que no me la tumben, y bueno, saben que si no la comparten ahora puede ser que quede en, en un intermedio que no nos permita a nosotros eh, hacer llegar mensajes. Entonces, ok. No, vos viste a, a salirme, vos viste a salirme. Mi hermana... Ah, ok. Ok. Ok. Estoy aquí, ¿me escuchan ahora? Se te, te escucha bajito, pero se te escucha. Ok, pero me escuchan. ¿Y ahora sí. me escuchan? ¿Me escuchan? Bajito, pero se... Te se escucha, se te escucha bien ok les voy a explicar una cosa ok, ya yo te voy a dejar a en esta directa, tengo que bajarme aquí en el médico pero quiero dejar este mensaje bien claro ya, para que estén claros los hermanos dignos, los verdaderos en este momento están atacando a Aymara Noda Sánchez de la manera más sucia, más cruel, más asquerosa cubano que estás en el exilio que crees que no te puedes involucrar con esto que crees que esto es chisme y dime que te diré Cubano, sube el volumen a lo tuyo porque hay personas que dicen que me escucho bien. Yo les digo una cosa, cubano, colaboren con lo que está pasando aquí. Miren estas directas que están saliendo. Aquí nadie quiere like, aquí nadie quiere view. Aquí lo que queremos es que la gente vea y aprenda y entienda lo que está pasando. No están respetando el dolor de un pueblo. Esa pobre mujer está en un campo con un niño discapacitado, con otro niño separado de su esposo también, que está aquí en el exilio luchando solo y sin familia para sobrevivir. Y ahora viene este hombre, David Ruiz, a hacerle chantaje. Johnny Miller, ¿seguiste tú también mandándole mensajes también? Oye, ¿qué pasa? Y al esposo de ella también lo están contactando y están haciendo todas las cosas. Cuidado, paren esto. Si lo quieren seguir, se va a empeorar. Se va a empeorar. Y entonces, Moraima Pedroso, todos los abogados, los fiscales y toda la gente esa que tú hables, que tú deas, los vas a tener que buscar, mi hija. Los vas a tener que buscar. Los vas a tener que buscar para ver lo que están pasando aquí. ¿Ok? Así que miren a ver. Me estoy defendiendo y estoy defendiendo a mi pueblo. Quiero que quede claro esto. Cuidado con lo que te lanzas, David Ruiz. ¿Oíste? Porque voy a demostrar toda la mentira que estás queriendo poner sobre esa mujer. Así que toda esa amenaza que le hiciste hoy, todo el repertorio que le mandaste, todo lo que le amenazaste y le dijiste que se preparara, que todo iba a salir por ahí para allá, ella no tiene nada que ocultar. ¿Oíste? Pero ustedes tienen mucho que perder. ¿Ok? Aquí no hay miedo. Pongan lo que quieran poner, pero yo te recomiendo que lo pienses dos veces. ¿Oíste? Porque voy a demostrar la mentira de lo que ustedes están haciendo. Voy a demostrar cómo ustedes se preparan para preparar cosas falsas. Fíjense lo que les estoy hablando. Ustedes son los que lo hacen, ¿verdad? Ok. Voy a, voy a repetir una cosita. El que tenga una paja en su ojo, que mire la viga en el ajeno, o no sé cómo será el cuento este. El que esté tirando piedras para el techo ajeno, que trate de ver que no las tenga de cristal. ¿Oyeron? Del lado mío, siempre he manejado mi vida muy tranquila. ¿Saben por qué? Porque ni tengo la viga, ni tengo el techo de cristal. Y esa es la tranquilidad que ustedes no pueden tener. Cuidado, déjense de abuso. ¿Oyeron? Déjense de abuso, que van a llevar las cosas a otro extremo. Van a llevar las cosas a otro extremo. Y aunque esté en Cuba, nosotros podemos defenderla. ¿Oyeron? Le pido apoyo a todos los cubanos para Yaimara, Noda, Sánchez, que vive en el reparto Briones Montoto y en Pinar de Río, que la protejan. Que la protejan a ella y a sus hijos. Que la cuiden. Que no permitan una injusticia. ¿Ok? y que miren lo que están haciendo este tipo de lacras, y que cualquiera de las personas que ha estado involucrado con ellos, se contacte para poder saber y dar a conocer lo que están haciendo. Hagan lo que ustedes quieran hacer ahora, mira a ver lo que estás haciendo David Ruiz, caíste en lo que parece que hace tiempo ustedes han estado. Moraima Pedroso, Batabanó te conoce muy bien, pero sabes por lo que te conoce también, ¿verdad? Dejaste unos amargos recuerdos entre Batabanó y personas bata, batabanoenses, como se llame, porque parece que la historia historia de la estafa que hicieron conmigo no fue conmigo con la única que le hicieron y aquí no se está hablando de cosas sucias aquí se está hablando de verdades lo que ustedes quieren hacer ahora es sucio lo que ustedes quieren hacer ahora es denigrante eso es lo que ustedes quieren hacer láncense, que esto conmigo es a que maten ¿sabe por qué? con la verdad en la mano y cuando yo hablo de mí, estoy hablando mira, ahí la tiene, la pesadilla de Pirulich está aquí en la imagen que está arriba de mí ¿oyeron? somos un gran equipo, aquí estamos ¿oyeron? Y no estamos solos nosotros por acá, porque tenemos también en Cuba mucha gente que sabe la dignidad que hay en esta lucha, ¿ok? Frente Pungarón anda por acá también. Lo han ofendido, lo han amenazado, le han dicho de todo, igual que le Leyane con mambilla. Todo el mundo, esto no va a parar. Piénsalo dos veces, David Ruiz. ¿Oí? Piénsalo dos veces. Yo les he demostrado a ustedes que ustedes son unos tontos útiles de la dictadura. Que encima de todo, son brutos, ¿ok? Y no es por darme bombo y platillo. Yo tengo lo que a ustedes no le gusta, oíste Virulichi. Yo tengo mente de Cristo. ¿Oyeron? Mente de Cristo. Mira, mi esposo está aquí porque se pone mal. Qué cosa más grande que María Teresa tenga que enseñar esta fotico, pero se las voy a poner. Vaya Virulichi. Mira Virulichi, las piernitas de María Teresa tienen a neverla, ahí las tiene. Mira, Bien, son gorditas. Viejo decrépito. Gorditas, pero no tienen hueco. Oíste, mi esposo la quiso poner. Ay, Bien, ¿qué les parece? Viejo decrépito Ya, mi vida. Ya tiene que tomar piedra. Ya, pero como están haciendo todo esto. Ya que querían ver muslitos de María Teresa, bueno, tengo tremendas piernas, eso sí es verdad. Me trato de comprar botas de esas que son altas, no me cierran en la pierna, ¿qué le puedo hacer? Virulichi también, me gusta andar mucho en pantalones porque me gusta, pero mi vida, tú no me has visto en vestidos también, porque me los pongo, ¿oíste? Ya te digo, me los pongo, pero te tengo que demostrar todo eso yo a ti, para estar en contra de la dictadura para ser parte de esta oposición que reclama derecho y libertad para mi pueblo, para estar en contra de las injusticias, que qué bien, están los videitos ahí de los golpes y todo lo que está pasando. Tengo que ser una modelo yo para poder hablar por esto, para poder ir en contra de tanto mal que ustedes se ponen en la boca pero no les duele, que lo que están cogiendo todo esto para bonche. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? De verdad, sinceramente, que con tanto llamado que se le ha hecho, yo creo que no hay que buscar más pruebas para saber que ustedes son parte del aparato comunista entonces, que está trabajando con la dictadura. Y si no lo son, demuestren lo contrario. Demuestren lo contrario y llamen un llamado a su corazón como seres humanos y dejen de hacer tanto daño. Donde le pase algo a la a Noda Sánchez, señores, va a haber problema. Oye, no, va a haber problema. Y yo estoy segura que mucho exilio se va a unir para hacer justicia también. Ok, gracias, mi hermana, por haberme permitido estar en tu directa. Haz lo que debes de hacer, mi hermana. Haz justicia. Ok, a justicia por nuestro pueblo y reclama justicia, y reclama justicia y recuerda a nuestro pueblo que no es tan solo y que hay una sola opción para destruir a la dictadura. Parón general, desde el exilio y desde Cuba, hagan parón, paren todo, debiliten a la dictadura que está débil, que tiene miedo que no fue capaz de querer hacer ahora la marcha del primero de mayo, porque saben que están a riesgo de que el pueblo se le revire. La dictadura tiene miedo. Ustedes quedándose en las casas, debilitan más a la dictadura. La asfixiamos. Y en esa en esa debilidad que van a tener, golpe certero. Viene un 20 de mayo, viene un 11 de julio. Y el golpe lo podemos dar cualquier día, Díaz-Canel. Cualquier día. El tiempo está contando. Y ese pueblo tiene que obligatoriamente levantarse. Están mirando lo que pasa. Hay divisiones entre gente que sirve y gente que no sirve. Sabemos mucho que estamos en verdad por ustedes. Guíense por nosotros. No se dejen utilizar. Guíense por nosotros. Y cuando digo nosotros, les hablo de todos los cubanos dignos que ustedes están viendo que sí sirven, ¿verdad? Ya lo saben. No se oye. No, nada, no se oye, no se oye. Siguen tratando de, de joder. Dale, mi hermana. Tranquila, que si caen tu voz, la mía se va a escuchar también. Tranquila. Ok. Bien. Eh, yo. Antes que la hermana hiciera la intervención, voy a hacer un llamado. Por favor, comparten la directa hasta el más allá si puede, Porque... Eh, ok, hay alguien llamando. Mi hermano... Un momentito. Ok, yo sé que tú Saludo, eres... Mi Saludo, yo sé que tú eres una persona pública. Yo sé que tú eres una persona pública, pero me voy a tomar el lugar de no mostrarte un nombre. O sea, de no mostrar tu imagen. ¿Estás de acuerdo? Solamente que te escuchen o quieres salir. No, a ver, ponlo ahí, ponlo ahí. No importa, no importa que salga la imagen. Bien. Listo. Ahí estamos. Bueno, bendiciones primero para ti, Leyara, y bendiciones para María Teresa y para todas aquellas personas que de una u otra forma se enfrentan al régimen y a la tiranía que oprime a nuestro pueblo cubano a pesar de estar en un país de libertad y de democracia. Aún hay personas con valor y con dignidad como ustedes que estando allá afuera en tierra de libertad defienden la causa de la libertad de Cuba. Yo lo admiro, lo respeto y realmente siento eh, un gran placer poder compartir con personas como ustedes. A los otros amigos y a todas aquellas personas que se han encargado durante todo este tiempo de venir atacando en las redes sociales, por lo menos lo que es a ti, a María Teresa, a Daisy, y además personas que conozco que simplemente son personas dignas de admirar, porque son gente que luchan a diario contra la tiranía. Bueno, a esa persona no le deseo nada bien, a esa persona le deseo todo lo contrario, porque no son ni siquiera luchadores por los derechos humanos, sino personas manipuladas y personas financiadas por el régimen comunista para tratar de debilitar, de desacreditar, y de dividir a la oposición eh, que está en el exilio haciendo mucho más que muchos que están aquí. Entonces, para esa persona, el consejo que le, dera, eh, le daría a los primeros sería que, que por lo menos trataran de arreglar su vida. Que cogieran un poco de conciencia, de dignidad, de ser humano y de respeto, que se respetaran y que realmente se pusieran del lado del pueblo cubano, del lado de ustedes que son los que luchan sin cesar por la libertad de Cuba eso es lo que quisiera yo no soy de mucho opinar en este tipo de cosas porque no comparto, de hecho ni hablo con personas que sean de afines al régimen mi posición en Cuba durante 15 años ha sido una posición una trayectoria bastante sufrida, ha sido yo he sido eh, de frente con el régimen todo el tiempo, nunca he sido una persona que me he escondido para decir algo eh, hacía varias directas, tuve un tiempo he tenido un tiempo que no la hago, pero no es que me haya quitado ni me haya reiterado, sí, simplemente he tenido que apartarme un poco, a veces no he podido hacerla, a veces la conexión ha estado mala, pero mi posición en contra del régimen siempre va a ser la misma, yo pienso que Cuba nunca va a ser libre hasta que aparezcan, hasta que sigan eh, existiendo personas de mal corazón, como este tipo de gente que se dedican a desacreditar a, a aquellas personas que simplemente luchan por la libertad de Cuba, Aleyane. Eh, yo voy a aprovechar la oportunidad para darle las gracias a María Teresa que tú sabes que me ha ayudado incondicionalmente para yo poder eh, salir del país, que lo pienso hacer dentro de poco y lo van a saber muy poca gente solo aquellas personas escogidas y que están, que tienen un lugar en mi corazón por su actitud en contra del régimen y porque sé que son de total confianza mil gracias a ti también por lo que tú has hecho conmigo me has dado cantidad, mil gracias a Daisy eh, disculpen las personas que se queden ahí está Marinera Libre y saben las otras personas que me han apoyado eh, mi posición aquí, dentro de Cuba y fuera de Cuba, va a ser lo mismo. Lo que yo quiero para mi país es un cambio, lo que yo quiero para mi país es una libertad. Ahora mismo acá eh, estamos sin combustible, no hay transportación, no se va a hacer eh, desfile del primero del mayo. No creo tanto que el régimen no lo vaya a hacer porque no exista la capacidad de tener el combustible, sino porque sabe que se le puede... Eh, dar una gran manifestación en el medio de la calle debido al descontento popular de la población. El hambre, la miseria, la falta de transporte, la falta de medicina. El descontento popular es tan grande que el régimen teme a tener esa cantidad de personas en la calle y que se le pueda virar el primero de mayo y pueda suceder cualquier cosa. Y te diré algo, no es simplemente eh, que sea el primero de mayo, eh, yo pienso que el país cubano, la ciudadanía cubana, está dispuesto a darle un cambio al país. Y con todo esto que ha venido pasando, con toda esta falta que hay de todo tipo, de lo elemental de un ser humano, el gobierno cuba, el pueblo cubano vive en descontento con el régimen cubano. Yo no le llamo gobierno como muchas personas le llaman. Yo le llamo régimen, dictadura, algo que te impone algo y que tú no tienes la opción de decir que no. Simplemente es dispuesto por la fuerza. Durante mi carrera en la oposición, He visto cómo han aparecido algunos personajes que se dicen ser opositores y que hablan en las redes sociales, pero lo que han hecho es dividir a la oposición tanto interna como la que está en el exterior. Tratar de dividir, de desacreditar, de hablar mal de las hermanas, de hablar mal de A mí la vida personal de María Teresa, la tuya, la de Daisy, la de cualquier persona que esté afuera no me interesa. A mí no me interesa lo que que diga a nadie acerca de ninguna de, de esas personas porque a mí lo que me interesa es que las personas se enfrenten y luchen en contra del régimen. A mí lo que me interesa es la libertad de Cuba, pues la, la libertad de, la de mi país. Es lo que me interesa a mí. más nada me interesa. Por eso nunca he compartido las opiniones de aquella gente que de una u otra forma vienen a dar opiniones negativas. Si hay una persona que dice que sea chivata, yo veo que, que en contra de que se en contra del régimen, que algo por, por liberar a Cuba. Yo la, que ningún chivato hace eso. Sin embargo, he visto cómo han estado atacando a María Teresa últimos tiempos, cómo te han atacado a ti. Sin embargo, aquellas que yo veo que están fuera de Cuba, hago manifestaciones, haciendo directa en contra del régimen, hablando con los cubanos para que se solidaricen y se pongan de acuerdo para acabar con el régimen. O sea, no entiendo estos ciertos personajes que nunca han hecho nada en ningún lugar. ¿Cómo es posible? ...que estén tratando de desacreditar... ...porque no tienen ni vergüenza siquiera... ...de desacreditar a mujeres... ...porque mira aquí hay hombres... Eh, ...fuera de Cuba que también hace directa... ...y sin embargo nunca lo he visto que lo han atacado... ...vi una publicación... Eh, ...que María Teresa tuvo que hacer acerca de... ...cuando ella le estaba entregando un premio... A, ...a Néstor Rodríguez López Paina ...en España, un cubano exiliado... ...un cubano que es mi amigo en lo personal... ...una gente con dignidad, con respeto... ...con decoro, no desde ahora... ...desde siempre dentro de Cuba y en la oposición... Y vi ciertos personajes que lo criticaron, de hecho, ni me sé el nombre porque yo no tengo miedo de decirle el nombre a cada cual. Yo llamo a la persona por eso. Déjame decirte algo, Leyane. Eh, Tú sabes que, que como aquel que dice el régimen, el régimen cubano me tiene en la mira. Y por eso hacía mucho rato yo no, no quería darle el gusto, el placer de, de que por lo menos pudieran hablar de esto. Pero bueno, mi corazón me ha dicho que hable y te voy a decir algo. Eh, yo yo soy un opositor 100% de a pie en contra del régimen, yo soy un opositor 100% de a pie en contra de la dictadura, yo no quiero saber de comunismo, yo no quiero saber de dictadura, yo no quiero saber del régimen, yo no quiero saber de ninguna persona, ni siquiera de mi familia que tenga que ver nada con lo que es el régimen comunista, que sea un, un del partido, del gobierno. Yo no le hablo a muchas de mi familia por eso, pero te voy a decir algo. le tengo más odio todavía a aquellas personas que viviendo en el exilio, que viviendo en países de libertad, sabiendo que en Cuba hay una dictadura, se dedican a este tipo de cosas, a denigrar a mujeres que simplemente luchan por la causa y la libertad de Cuba. Y te digo algo, he visto personas ahí que comparto con ellos. He visto personas ahí tratando de denigrarte a ti, a María Teresa, a Daisy, a Marinera y una cuanta más que me escriben y que hablan conmigo. Y le voy a decir algo: no se tomen la facultad, porque yo sé que ellos miren esta directa. No se tomen la facultad de escribirme a mí para hablarme de nadie, ni para decirme que yo estoy equivocado, que vamos a hablar, que coño, esto no tenía que haber dicho. No, yo digo lo que yo digo porque lo siento. Yo digo lo que yo digo porque. Porque tengo, son mil de personas que están allá afuera, los que están luchando por la libertad de Cuba, que son en estos momentos más mujeres que hombres, porque hay muchas más mujeres allá afuera dándolo todo que hombres. Para mí son admirables. Para mí son personas que, no, no, que se lo merecen todo, que tienen honor, que tienen valentía, que tienen dignidad, que tienen decoro, que saben que en Cuba hay un régimen y que hasta que no se cambie, este país no va a cambiar y que el cubano va a seguir sufriendo hasta que no tumbe esta dictadura. Entonces le voy a dar un consejo, hermana, y gracias por darme la parte, y es... Que no se preocupen por eso, hay un refrán cubano que dice que a palabras necias, oídos sordos, sean así, sigan adelante, sigan luchando por la libertad de Cuba, sigan luchando por la democracia, aquí saben que conmigo pueden contar mi esté aquí para lo que sea necesario, saben que tienen mi apoyo incondicional y desde de ahora en adelante... Cada vez que veo una persona de esta que trate de denigrarla, bueno, ya no lo voy a hacer así a través de ti. Voy a tener que coger mi teléfono y hacer una directa, traiga las consecuencias que traiga. Y hablarle claro, fuerte y duro a esas personas que están allá afuera y que nunca han hecho nada, que simplemente se han encargado ahora de seguirle el juego al régimen y tratar de desacreditar a personas honorables como ustedes, a personas que se merecen un respeto. Para mí esas son personas cínicas, descaradas, bandoleras, sinvergüenzas. Vaya, eso no tiene nombre. eso son cosas que no tienen nombre. Pero bueno, te digo algo, hermana. Estoy súper agradecido con lo que tú has hecho y sigue haciendo con la libertad de Cuba, con lo que hace María Teresa, con lo que hace Habana de la Torre, con lo que hace Daisy, con lo que hacen un montón de mujeres que están allá afuera dándolo todo a cambio de nada por simplemente tener la libertad de Cuba a pesar de ustedes vivir en tierra de libertad. Que muchos de los que están aquí no tienen el coraje, la valentía y la dignidad de hacerlo. Para ustedes, mi hermana, mi respeto. Un fuerte abrazo de corazón y pues nada, nada, vamos a estar aquí y vamos a ver lo que viene pronto, si Dios permite muchas gracias estamos escuchando al hermano Joel Acosta eh, periodista independiente de dentro de Cuba y con esto no quiero decir que este hermano eh, no esté en estos mismo momentos en peligro, pero fue su decisión eh, mostrar su rostro y hablar con la verdad con lo que verdaderamente siente un cubano, y saben por qué señores que en mi directa iba a este tema, pero bueno, iba a ser después. Pero la intervención de esta hermana, a la cual han estado atacando durante muchísimo tiempo, ha incurrido en todo esto. Gracias, hermano, por haber estado acá. De mil amores, tú sabes bien que siempre vamos a estar ahí presente para lo que sea, contar de que esa dictadura, de que esa dictadura castrista, canelista, asesina, pague tienen que dejar el poder bueno, y, déjame, y déjame decirte algo leyani en una forma de incógnita porque yo sé que van a haber personas que van a van a van a ir hablando y van a ir comentando acerca de esto porque simplemente como te digo me conoce la gran mayoría del exilio y muchos cubanos que están fuera de cuba a esa persona que puede estar hablando, a esa persona que sea capaz de decir algo, a ti, cuando tenga la oportunidad y cuando tú me el chance, y cuando tú trates de decir algo en contra de mí o en contra de una hermana de la que yo considero y me llevo con ellos, a ti te voy a decir dos, tres verdades en la cara porque yo sí sé quién eres y yo sí te conozco. Palabras dichas, señores. Palabras dichas. No sé ni para quién es el mensaje. Solamente Joel sabrá. Pero bueno, ahí quedó. Nada, Joel yo... El, el, problema es, el problema es el siguiente, que esta gente sigue tratando de predar y para ellos es que hoy en parte va a ser mi directa. Primero mi pueblo, después hablamos de la basura. Gracias mi hermano por Gracias, estar acá de mil amores. Eh, y sepan que mi plataforma o mi perfil va a estar abierto para todo cubano que quiera expresarse. Para todo cubano que quiera expresarse. Mi perfil siempre va a estar ahí. Entonces, cuando no sea por internet, simplemente pueden hacerlo vía WhatsApp. Es la decisión de ellos. ¿Saben por qué es la decisión? Porque no, porque si chivateamos, porque si hablamos, porque si esto, porque si lo otro. Fácil, señores. La decisión la toman ellos. Y si en algún momento han subido a las redes y hoy están en peligro, hoy están en peligro, ¿eh? es porque no han tenido miedo de enfrentarse a la dictadura. Simple y llanamente. Espera ese momentico, estoy tratando de ajustar esto acá. Porque quiero estar libre para lo que voy a decir. Gracias, Joey. Gracias, mi amor. Gracias. Sabes que estoy ahí contigo. Tú no te preocupes. Bien. El tema del abuso policial. Ya vi por ahí una publicación donde están incluso hasta pagando por cosas. Eh, cada cual, como siempre he dicho, hace su guerra, su lucha a su manera, a su manera, cosa que yo no soy nadie para llevarle la contraria, contrario. Siempre he dicho que la lucha, no violencia, no es la que va a tumbar la, la dictadura. Pero esa decisión no queda del exilio, ni de nosotros que por obligación hemos tenido que salir de él. Esa decisión la tiene que tomar nuestro pueblo. Y a partir de ya, mi único mensaje a través de la red va a ser para mi pueblo, para nuestro pueblo, para ese pueblo que vive encarcelado, pueblo que vive encarcelado, siendo ajusticiado por una dictadura comunista asesina. Porque eso que vimos ayer en la red no es para aplaudir. Pero como estaba diciendo, había un hermano que era que estaba un... Bueno, le digo hermano porque si fue capaz de tomar eso y de decir abuso, aunque sea, tiene todo mi respeto. Pero había otro que le decía, ¿baja el teléfono? No. Desde antes del 11 de julio, cuando la justadilla del 4 de junio, cosa eh, que ahí está incluido el, el esposo de Eralidi, hermana que quiero muchísimo, desde aquí te mando mi saludos eh, Yo critiqué a una persona que quise mucho, y que quiero mucho, y que hoy por hoy está dentro de las cárceles de Cuba. Bien. Porque dije siempre, no tomes un teléfono cuando hay un abuso con un hermano tuyo. Únete, y que el abuso eso sea entonces compartido. Si son dos policías y habían cuatro personas, ¿dos para cada uno? Porque ya Cuba no lleva una lucha no violenta. Cuba lleva o que se une el pueblo, se amarre de los brazos y salga a las calles sin regreso. Sin regreso. Amarradito de los brazos, pero marchando ahí. Si tengo que dormir en plena calle, duermo. Me siento me paro, y si vienen para arriba nosotros, me aprieto a mis hermanos para que no me quiten ninguno. Ya, esa puede ser una opción. Claro, el primero de mayo, si sí, ya sabemos, ya sabemos que no hay transporte, que no hay combustible, que el combustible que tienen lo quieren para las termoeléctricas. ¿Qué termoeléctrica? ¿Cuál es el invento? Si el pueblo está oscuro, Cuba está oscura. ¿Cuál es el invento? ¿Qué termoeléctricas si se están cayendo a pedazos? Bien, eso es una parte. La otra parte, como yo había avisado en mi directa anterior, los iban a convocar o para parque o para cuadra, porque eso es lo que ellos hacen. Ahora están convocando que cada pueblo se manifieste en su parque o en un lugar determinado. No vayas, cubano, no vayas, quédate en casa quédate en casa, no tengas miedo, tú tienes todo el derecho a tener un centro de trabajo, tú tienes todo el derecho a tener libertad, tú tienes todo el derecho de expresarte, mi hermano, no permitir que te ensangrenten la cara como lo hicieron a una persona, que no te los ataquen, aunque lo conozcas o no lo conozcas, es un cubano, es un ser humano, no permitir el abuso. Solamente miren cuánto feminicidio ha habido durante el año. Y yo pienso, cubano, si eres capaz de atacar a un ser humano para robarle un celular, para, para matarla porque no te quiso, para lo que sea, ten el valor de ir en contra de ese que te está matando hace 64 años. Ten el valor de eso. Pero no permitas que no te lleva a la cabeza, ¿eh? Que te sigan hundiendo más, que te sigan poniendo más grillete. Ley Mordaza es un grillete. Tú pagas tus redes, tú te sacrificas a comprar tus megas y te lo, te lo roban en la cara. Te lo roban, mi hermano. Si es tu de derecho. Entonces, creo que es hora de dejar toda esta pila de mierda que está ocurriendo en las redes, partida de hipócritas que vos por ustedes ahora, ¿eh? y ponerse de verdad, si tanto le importa la libertad de Cuba, para ese dolor y para ese sufrimiento. Moripí o Moripupú, bien comentario que hiciste, en la publicación que le hicieron a mis Lady Salcedo, que María Teresa paga, que quieren sumar otra más, siguen expandiendo el veneno, porque eso es lo que hace la dictadura, expander veneno y al pobre, hacer lo más pobre. Ay, Dios mío, ¿hasta cuándo será esto? Momento, por favor. ¿Hasta cuándo será esto? Es duro, es muy duro ver cómo dentro de Cuba acaban, reprenden, matan a nuestros hermanos, porque lo conozcas o no, esto, hermano, lo conozcas o no, es tu hermano. Entonces, yo les digo qué libertad es la que verdaderamente quieren los depredadores que hay del lado de allá. Discúlpenme, pero voy a parar un momentico con el pueblo. Virginia Mazo, casa del siglo XX. 21, 22 y 23, como usted quiera ponerse. Usted a mí nunca me va a ofender, señora. Yo hasta ahora la he tratado casi con respeto, respeto que usted por mí no ha tenido. Y como bien dice mi hermana María Teresa, metiéndose en la vida personal, por favor, apóyenme con la directa y compártanla. Apóyenme. Y díganme si se está escuchando bien o estoy cifrada porque vi que se movió un momentico. Señora Virginia, usted salió a las redes con un uniforme puesto y con un machete en la cintura. Se lo aplaudo. Usted de la nada surgió atacando a la hermana María Teresa, atacándome a mí, atacando a Mazantín y a Yo le digo, después de la directa que hizo mi hermana María Teresa Antier donde le puso esa cubana que usted defendió tanto porque María Teresa la había atacado sin entender que María Teresa solamente se había defendido. ¿Eh? ¿Qué usted piensa? Porque en su directa que hizo, después de la de machete en la cintura, que sí, estoy con usted en eso. Y lo dije anterior, antes de referirme a usted, la lucha no, no violenta, no va a sacar ese alacrán, ese cáncer que tenemos ahí dentro de nuestra isla. Estoy de acuerdo con usted en que las mujeres dentro de la isla están dando más gritos. Estoy totalmente de acuerdo con usted en eso. ¿Dónde no estoy de acuerdo con usted, señora Virginia Mazó? En que se ha metido en este charco de basura sin tratar de ver un poquito más allá de su vista. Porque si usted viera un poquito más allá, se diera cuenta que el Coman B es una persona que está dentro de Cuba, al cual usted le está faltando el respeto. Se diera cuenta también que yo estoy acabada de salir de Cuba. Y se diera cuenta también, que parece que no se lo han aclarado, aclarado, que alguien que sí me conoce de todas esas personas que hay ahí, y no ha tomado el aquel de decir que yo en mi vida he molestado de ese clan que hay ahí a una sola persona para medicamentos y le voy a decir algo más señora Virginia de la oposición en Cuba eh, de la oposición en Miami solo dos personas me apoyaron una vez cada uno y le voy a decir los nombres para que usted se lo grabe ¿eh? una Greta de Salermo mi, mi respeto y ella sabe que yo la adoro y la otra, es eh, el director de temas a lo loco, en ese momento tema de Cuba. ¿Y sabe lo que le ha pasado a usted, señora Virginia? Que usted se lanza a la buena, sin averiguar nada. ¿Sabe lo que nos pasa a nosotros? que Estudiamos. Nosotros miramos las personas que están cayendo en ese mismo amo como pasó a esta muchachita ahora, que atacó a, a mis lady salcedo donde dice que maría teresa está pagando para que ataquen a, a, a la oposición en, en el exilio qué lástima y enseguida murió, murió, a esparcir el veneno sin averiguar igual porque esa señora lo hacía por lo que leí de la respuesta de mis lady salcedo se lo dejó claro se lo dejó claro. Es una lástima que ustedes sigan con el brete, el chanchullo y todo. Y señora Virginia, sigo siendo respetuosa, dése cuenta que el pueblo de Cuba está subiendo y está hablando. Y no, no hablo del pueblo de Cuba. Voy a hablar de personas que llevan años en la oposición. Que eso debería darle vergüenza a Virulichi, debería darle vergüenza a todos los que están inventando mentiras y ahora atacando a esta eh, persona de Diones Montoto porque en su momento la aplaudieron porque iba a favor de ellos con todas las mentiras y todas las cosas que le fabricaron cosas que van a tener van a tener Virulichi. Virginia, no he terminado contigo. Pero una cosa tiene que ver con otro porque estoy viendo esa pasión con la que tú defiendes a Virulich. Y es bueno que te pongas a mirar las directas de atrás de Virulich, y más las que ha borrado, eh, diciendo que nosotras, nosotras, nosotras, lo estamos ya desquiciando, lo estamos porque no se puede permitir. Señor mío, usted sabe qué es lo que lo está desquiciando usted. Siempre se lo digo en mi directa. Defender una mentira conociendo la verdad. Cuando usted llevaba su camino, cuando usted hablaba de verdad por el dolor del pueblo de Cuba, usted no tenía ningún achaque. Usted tiene 75 años, ok, yo tengo 47. Usted fue el primero que empezó. Usted fue el primero que empezó a atacar. Cuando María Teresa, no la había mencionado a usted, de la buena a la nada. Más o menos, por algo de que he visto en las directas de María Teresa, usted salió como un clan inquisidor. ¿Quién es usted, señor mío? quiénes son ustedes para estar tomando o decidiendo quién puede ser de la oposición y quién no? ¿Saben una cosa? Si la oposición es lo que yo conozco de ustedes, se pueden ir para la real mierda. Eso es lo que siento. Porque lo que viste es bajeza, lo que viste es suciedad, lo que viste es ataque. Y en Cuba no se lo están creyendo. Y personas que hoy pueden estar con ustedes van a preguntarse, coño, ¿cómo es posible que personas de Cuba estén levantando la voz por esa que dicen que es? ¿Y saben por qué la están levantando? porque ustedes no conocen ni una mierda de lo que hace María Teresa Rafael ustedes no se han tomado el trabajo de verdaderamente consenticiar en su cerebro que esa empírica que nació el 11 de julio está dando más que ustedes por Cuba que no es simplemente hacer denuncias en las redes de denuncia en las redes estoy obstinada estoy obstinada estoy viendo desde que yo estaba en Cuba ¿Y qué ha solucionado? Meter más personas presas. Ay, porque María Teresa subió un audio. Como lo han subido muchísima gente, como lo sube el observatorio, como lo sube, porque son denuncias que valen. Denuncias de personas que están sufriendo allá adentro. Pero, ¿qué quieren ustedes? Tratando de sacar y sacar denuncias en un programita o en lo que sea. A postearla. Está bien, la posteamos porque es el dolor del pueblo. Pero si te va vas a dedicar a eso, no te dediques a denigrar hermanos tuyos que están haciendo lo mismo señores les estoy haciendo un llamadito por última vez vayan a la raíz de todo este problema y van a ver que solamente hay un culpable culpable que sale a las redes hace una directa y después la pone privada pero desgraciadamente papi estás mal, porque siempre hay alguien, siempre hay alguien, oíste cabezón, oíste cabezón, esto es para ti, porque tú expandes más la semilla, y tratas de expandir más el veneno, pero es que te sigues en el mismo charco de mierda papi, tú no has cambiado, sin embargo, muchas personas en este año han hecho su vida, han logrado su sueño, han tenido sus triunfos. Y lo que te molesta de María Teresa es que es un astro que brilla en, en la tierra. Por pues tanto, y demás, recibe también la bendición y la iluminación del astro del cielo. Esa es la mierda que tú no conoces, esa es la mierda que tú no calculas a la entundidor. Puedes decirme hacerme lo que te dé la gana porque he demostrado mis veces ¿eh? que me resbala lo que tú hables. Porque a una flor de poco rango cuando la salgas del, del, del fango, el fango ha a devolver. Y eso es lo que tú eres. Lograste un paso hasta España. ¿Y qué has logrado en todo el tiempo que llevas en ella? ¿Cuál es la cantidad de conciertos que tú has tenido? Porque todo esto comenzó con María Teresa cuando ella dijo que ella no es anormal de financiarte lo que... Tú querías que ella te financiara. Porque tú andabas atrás de María Teresa por su dinero. Y hoy por hoy la envidias. Y posiblemente envidias hasta el marido que tiene. Hoy viste, Eso es para ti. Barro contigo. Virginia Maflo. Mi... Ay, discúlpame, es que ustedes son uno. Virginia Maflo. Mami, a mí no me interesa tu vida personal. A mí lo que me interesa es que te estás volviendo una mentirosa también. Te voy a explicar el porqué. Dijiste que la policía de España te había dicho que el perfil de Alcón vi aquí presente, y si lo pueden ver, los dos están escribiendo al mismo tiempo. ¿Eh? Y vieron también que la esposa de María Teresa no puede entrar a mi directa. ¿Eh? No son la misma persona. Y dijiste que la policía de España te había dicho que era la misma persona. El problema es que usted la verdad se le pone así en la cara, se le mete por la boca y aún así por hacer daño, no la pasan no la pasan nadie se ha metido ni a amenazar a su familia ni nada señora mía, señora mía es el grado de anormalidad subescolar es una persona de años usted piensa que todo el tiempo de nosotros es para estar arriba de ustedes. usted piensa que ustedes son tan importantes no, nosotros les respondemos cuando tenemos ese tiempo porque hay vida que seguir adelante aunque luchemos por Cuba aunque levantemos la voz por Cuba nosotros no somos carneros para quedarnos callados yo, oh, señora Virginia Mazó. no lo son ni lo voy a hacer nunca. Pero sí le voy a aclarar algo y que lo deje ahorita pendiente. En mi vida vendí yo un medicamento en Cuba. yo, Pero también le puedo decir que ni usted ni ninguno de esos jamás recibieron de mí una petición. ¿Saben por qué? Porque la persona que me enseñó a mí a estar dentro de la oposición, a, a ver, abrir los ojos, a, a, a entender que yo tenía derecho, porque no siempre fui así, yo también fui empírica. Como muchos de sus padres lo fueron. porque ahora no me vengan a decir, no porque mi papá era santo, señores, vamos a ver la edad que ustedes tienen, el tiempo que vivieron sus padres en Cuba, por favor, por favor, ¿Eh? por favor, yo fui adoctrinada hasta que me hicieron entender que estaba en un error, esa persona que le estoy hablando, me dijo un buen día, llegó tu momento de crecer, Crécete. Y así lo hice. Y muchos de los que entran a mi chat, muchas de mis amistades, saben que es así. Que a partir de hoy, yo les voy a enseñar a ustedes, ¿eh? que no hay miedo. Y que yo hice en Cuba lo que ustedes nunca hicieron. Lo que ustedes nunca hicieron. Y me pueden entrar por perfiles falsos, y pueden hacer todo lo que quieran. Porque mi voz se levantó ahí adentro y se levanta aquí afuera. ¿Y saben qué? Apenas puedo dormir por esa parte. Porque a mí todavía me queda familia en Cuba. Y porque todos mis hermanos en lucha son mi familia. Con esto, Virginia Masó, sigue haciendo ese teatro que se le está pegando de virulici. Y sigan atacando y sigan hablando mierda. La policía de España, como usted dice, lo que le dijo fue una real mentira, si es que se lo dijo. Pero aparte de eso, le voy a hablar más. Le voy a hablar más, Virginia Masó. Usted no sabe que usted no es nadie en España. Como usted dice que usted conoce las leyes de España, parece que usted no sabe ¿eh? que hay una persona o dos personas que tienen mucho más, más derecho que usted en España. No lo sabe. ¿Qué vos? Averigüe. A quiénes usted está atacando. Porque ustedes, María Teresa, no saben ni la misa ni la media. chisme en las redes, nada la más. No, porque... Ay, espérate, que no se me podía quedar alguien. Kiki Naranjo. Tú también eres tremendo artista. Porque te lo voy a decir hoy aquí. Para que te quede claro. En Cuba no hay ningún clandestino huyendo. Porque los clandestinos verdaderos de Cuba son clandestinos. Tú dices que María Teresa chivateó a uno, que tú tienes quien le lleve comida, que tú tienes quien esto, que tú tienes quien lo otro. Eso es mentira, compadre. Eso es mentira. Te lo digo yo. Eso es mentira. Porque yo fui clandestina. Hasta que me, no me enfermé. Tuve que salir a las redes. Tuve que hacer mis cosas. ¿eh? Porque ya me habían chivateado. Porque me estaban chivateando. Vamos, papi, papi. Subir un video. Un clandestino en Cuba. Y lo expliqué en mi otra directa. Y mandarlo por WhatsApp Finito. Que lo manda para... a Persona. al momento van a tocarle la puerta a esa persona así que ustedes están regalando a otra persona que según tú le lleve el teléfono para que él esté actualizado de las noticias a mí te la comiste te la comiste lo que aprendiste en La Habana se te quedó así chiquitico en La Habana, en Cuba tú eras un profesional de la delincuencia pero en Estados Unidos te has quedado sin cerebro De verdad que sí de verdad que sí, te quedaste sin cerebro. Pero acuérdate, lo dije en mi otra día y te lo voy a decir ahora. María Teresa le dice justicia y yo le llamo karma. Tranquilo. Viru, lichi, mi amor, mi tesoro, mi coco. Te trato con cariño. ¿Hasta cuándo vas a seguir comiendo mierda? Te vas a seguir enfermando. Vas a seguir que todo este clan te, te, te siga ahí. Sale porque habló de ti. Sale porque esto. Me dejaste esperando tu directa, papi. La hiciste hace dos días atrás, pero fue estando yo en directa también. Así que no coordinamos. Tú sabes bien yo, que sin tus ataques yo no sé vivir, corazón. ¿Sabes por qué? Porque ya me desilusioné totalmente de ti ilusioné miren María Teresa es la que me llama tú sabes solamente te lo voy a dejar de tarea tú sabes no seas imbécil compadre no seas imbécil compadre porque cada día te pones más parece que el Alzheimer o la estereoclerosis o, o los años ya no tienes el mismo rendimiento porque yo ¿Por qué esto, señor mío? Usted fue capaz de amenazar, de bajarse la patañuela delante de una cámara, delante de Facebook. Usted lo único que ha hecho, desde que yo tengo uso de conocerlo, es atacar a mujeres, denigrar mujeres. Porque atacaron a mi familia. Usted ha atacado a los demás. Usted nos ha atacado a nosotros. ¿Por qué esto? Usted lo ha hecho con nosotros. ¿Qué? Nosotros no tenemos derecho a hacerle lo mismo a ustedes, porque si los memes, ni yo ni María Teresa, antes sí, los reconocí una vez, pero ahora ni yo ni María Teresa tenemos nada que hacer con los memes. Déjenme ver quién me está pidiendo cámara aquí. Ok. Oye, mi hermana, permíteme un momentico nada más, ¿me escuchas? Más o menos, se te ve muy bajito. Ahora me escucha mejor. Habla que se te oye. Ok, perfecto. Miren, un momentito porque quería intervenir aquí. Se me había olvidado el tema este de Kiki Naranjo a mí. Kiki Naranjo, déjate de tanta mentira. Mira a ver lo que estás haciendo. Que tú sabes muy bien que ustedes son los que tienen clandestinos presos allá. Tú lo sabes. Tú y Alfredo González, a mi Jair González. Ok, así que Michelle Naranjo Riverón, Kiki Naranjo, mira a ver lo que tú estás haciendo. Así que el clandestino que le estás pagando, el clandestino que le estás pagando, para que salgan a estar haciendo invento y cuento, tú sabes que eso no es verdad. Tú lo sabes. Y ya yo dije que el audio original, yo no lo pongo para no perjudicar al que cogiste de voz para hacer lo que están haciendo allá. Que acaben de aprender que tú te tomas mucha cerveza y haces bastante puerquito, a costa de los cubanos que están cogiendo para tus cosas. ¿Oíste? Tú lo sabes. Y con Virginia Maso, yo tengo una pregunta. Cuando mi Lady Salcedo, ya que pusieron las publicaciones, cuando mi Lady Salcedo estaba en España necesitando ayuda. Virginia Maso, usted que está en España, ¿dónde estaba? Aquí cada cual hace lo que quiera hacer y ayuda a quien quiera ayudar. Yo no mando a nadie a que lo haga, pero te estoy preguntando, ya que también a mí está el mismo y me dice lo que tengo que hacer yo. ¿Dónde estaban ustedes? Porque cuando alguien está en una necesidad de esa, está bien claro en la red. ¿Oyeron? Yo entré aquí para decirte esto, mi hermano Ah, bueno, y para recordarle, recuerde que esta es la semana mía, de responder yo a las amenazas de ustedes. Así que mira, Kiki Naranjo, te va a explicar una cosa. De Cuba te puedes ir las 90 mil y llegar aquí. Estados Unidos, en cualquier estado que esté, siempre vas a seguir siendo tú mismo. Vas a tener que hacer la segunda parte de la película esa que hicieron, que le cambiaban la cara al hombre y le ponían otra, y al final lo cogieron. ¿Qué te parece? Así que los descarados y los mentirosos, yo no te tengo miedo. Yo no te tengo miedo, ¿Ok? Ya yo los hice responsable a todos ustedes de lo que pase con cualquiera de las personas que están acá, de lo que pase con María Teresa. Yo sé que hay personas que entran a esta directa y puedan decir, no, lo mismo con lo mismo. No, señores, no es lo mismo. Todos los días hay algo nuevo que decirles, como lo que sucedió hoy, como lo que le están haciendo también a Milady Salcedo, como lo que le están haciendo a Aymara Nodarse allá en Cuba. Porque ya, por lo menos Milady la tenemos del lado acá, está salva en Europa, ¿Ok? Aunque no, no estamos precisamente salvos porque estemos en estos lugares. Porque cuando tú ves gente como esta, tú no estás seguro en ninguna parte. Pero yo no tengo miedo. ¿Oyeron? Y miren lo que está pasando con Yaimara Noda Sánchez. Y no quiero que se olviden. Para que sepan el apoyo a ella. Y para recordarte de nuevo, David Ruiz, Moripí y todo el clan de ustedes. Que tengan cuidado. Y tu recta también. Tengan cuidado. Armonía no, porque amonía ya la plancharon y la zapatearon. ¿Ok? Pero sigue haciendo daño por atrás. Porque sigue siendo... El mismo perro con diferentes collar Bendiciones. Compartir la directa. Mi hermano, los vida, vida libertad y la verdad. No piensen que este es chisme librete hay que acabar con la mala hierba. ¿Ok? Así mismo es. Bendiciones, mi hermana. Gracias. Dale. ¿Saben cómo se llama eso que María Teresa ha hecho? Simple y llanamente. Humanidad porque está levantando la voz por una cubana que ustedes utilizaron, que ustedes utilizaron, porque a eso a lo que ustedes se dedican a utilizar, quizás cuando ustedes dicen, eh, no, mira, al esto, al aquello, ustedes dicen, no, te voy a ayudar, no a pagar, a ayudar con 10 o 20 dólares, eso para un cubano, por favor. En estos momentos es una mina. Y cuando llega eso que ellos le mandan a ustedes, ustedes dan la primicia o simplemente tienen más contenido para su canal o para lo que ustedes vayan a hacer. Pero de lo contrario también pueden mandarlo a otra persona que verdaderamente está levantando la voz por el pueblo, como son los influencers, están levantando la voz por el pueblo, pero le dicen, mira, si no me das tanto, no te lo doy. Porque eso es lo que Cuba no acaba de interiorizar. Que no son todos pero sí la gran mayoría lucra con el dolor del pueblo, lucra, gracias hermano Alejandro por estar acá, bendiciones, te lo agradezco, eh, te pido por favor que compartas esta directa por Messenger, por, por WhatsApp, por donde tú puedas compartirla, porque sé que también estás limitado, oye señor Virulichi, usted enseñó que si María Teresa la había hackeado su cuenta, no, no, no, la mía me la han tratado de hackear dos veces, y en la red ha salido, y tuve que abrirme otro perfil con mi nombre, porque nunca voy a esconder mi nombre, yo no necesito otro perfil, ni María Teresa necesita otro perfil, basta ya de estar diciendo, que María Teresa Rafael, y con Mambizal, ¿por qué me duele? Porque están hablando de dos hermanos que yo amo, y es la parte que a ustedes no le cabe, en su escasa materia gris, no les cabe, pero señor Birulichi Usted también se ha dedicado a atacar a nuestro hermano eh, Efraín Ugarte. Usted se dedica a atacar a cualquier persona que se le mete aquí. Allá sale el glosario bonito de cómo usted sabe hablar. Qué lástima. Lo siento. Usted es el látigo de la oposición. Sí. Pero usted ataca a opositores. Todavía no le he visto atacando abiertamente a la dictadura que dedique directas y directas y directas como lo ha dedicado a María Teresa en contra de la dictadura porque María Teresa es más importante ya que Díaz Canel ustedes se han encargado de hacernos famosas ustedes se han encargado de hacernos famosas ¿O yo y se lo agradezco de verdad de a corazón se lo agradezco pero usted para mí va a seguir siendo el misogénito, estúpido, que, se, que, que defiende una mentira conociendo la verdad. Y no busque, y no busque que muchas cosas que usted sabe salgan a la luz. Porque usted atacó ahora a la comerraspa esta de... ¿Cómo se me llama? que el nombre se me olvida. Armonía día. Armonía día. Sigue poniendo todo lo que tú quieras en tu Facebook. Me resbala. ¿Oíste? ¿Sabes por qué? Porque al final tú vas a terminar siendo el papel sanitario de toda esa gente que tú defiendes. Porque si de verdad tú tienes el dolor de Cuba adentro, te vas a sentir de esa manera. Cuando sepas toda la verdad que está por salir. Verdad. Pero a mí me ofende porque tú saliste defendiendo a Aymara Noda cuando ella atacó a María Teresa. Y ahora que ha salido la verdad, tú no te has puesto del lado de esa cubana que está allá adentro. No te has puesto al lado de ella. Te has puesto al lado de los depredadores. ¿Ya? Porque para mí son depredadores. Porque los depredadores eh, comen carroña, comen de todo, de todo. Cuando tienen hambre comen hasta huesos, todo, lo que sea, lo que sea. Y al final voy a terminar con una frase, un momentico. Y lo que más lástima me da de ti, Amonía Día, es que sigue siendo igual, la misma imbécil. Mientras usted sigue ahí, va a seguir siendo la misma imbécil y va a terminar siendo el papel sanitario. ¿Me yo para que me ataque. ¿Cómo quiere que me le ponga así? ¿O así? Para los memes. Porque esa boquita que me puso. Ay, ya quisiera yo tener esa femba, mami. Ya yo quisiera tener esos, esos labios gruesos, mi amor. Me encantan todos los memes que tú haces. Y no te lo estoy diciendo. Representando una cosa por fuera y otra por dentro. Me encantan. Porque así me das más publicidad. ¿Ok? y nada, les voy a recordar a los que están presentes aquí, que se unan al canal María Teresa Rafael y con la verdad en la mano, para que no nos sigan bloqueando, porque lo que está por salir, va a dejar con la boca abierta a muchos y van a conocer entonces quiénes son los agentes de opinión quiénes son estas personas que han vivido durante todo este tiempo atacando a María Teresa y quiénes son, y no es chisme señores María Teresa va con pruebas por eso el canal se llama con la verdad en la mano. Bien. María Teresa va con pruebas. Pruebas. Bien. Y entonces van a saber quiénes son este grupito que ahora están tratando de reclutar a otro y ponerla a chocar contra María Teresa porque dice que María Teresa está pagando a mis Lady Salcedo o pagándole a cualquier persona del exterior para que ataquen a las personas que están en el exilio dentro de Estados Unidos. Se la comieron. Johnny Milia, yo te hice una promesa los otros días, pero no te la he podido cumplir. ¿Por qué? Porque, a ver, el tiempo está contado. Pero me acabo de enterar que tú sigues hablando en las redes. Bien. Si no es hoy, mañana las vas a tener puestas en ahí. Les invito a conocer a ti, Virulichi. A ti, Moripopú. A ti, Linda y tu rey, que tu nombre hoy no me podía faltar, mi amor. Y así. Les invito a conocer, verdaderamente, cuando Johnny Millier pensó entrar a la vida de uno para subir o coger más like o coger más eh, otra forma de, de que su canal monetizara más rápido. Les invito a conocer la, la verdad de Johnny Millier, de Río, ¿Ok? Se los invito a conocer para que sepan qué él pensaba de ustedes. Es una la Lástima. Es una lástima, una verdadera lástima que vayan a decepcionarse de esa manera porque por ahí escuché que hablaron algo que lo dijo esta muchacha de Viral de Río que él había dicho que si ustedes eh, dependían de él para la noticia, los presos políticos, de los cubanos, de esto y lo otro, eh, yo no voy a hacer como ella dijo, lo dijo, no, yo se los voy a poner. Viste, Johnny, mi confianza, como me pediste que tú necesitabas ganarte mi confianza, te dije, mi confianza siempre ha sido herida, no se la doy a todo el mundo, ¿ok? Pero tenemos un gran maestro, es lo único que te digo. Tenemos un gran maestro que siempre estaba pendiente de nosotros. ¿Por qué? Porque conoce la forma actual de personas como tú. Y te das el galardón de tener mis título Todo cubano que ha sufrido dentro de Cuba, Johnny Miguel, tiene título. Tiene el título principal de vivir en una dictadura durante 64 años. Y los que están adentro tienen el título de oro de soportar esa dictadura. Con lo que tú juegas. Con lo que tú lucras. Y también, ¿te quedó claro, Johnny? Mi palabra, y aunque me haya tardado, no voy a dejar de cumplirla. Para que sigas atacando a mujeres dentro de Cuba. Para que sigas perteneciendo a ese mundo de amenaza, porque cuando entraste te lo dije, no te metas en el fango. Y te metiste, porque tú necesitabas publicidad, porque tú necesitabas que tu canal subiera, que tuviera contenido para poder seguir monetizando más. Esas son las cosas que el cubano dentro de Cuba no entiende. ¿Por qué? Porque la tecnología dentro de Cuba todavía es obsoleta. Pero una vez que sale, lo comprende todo. ¿Oíste? Así que vas a tener de tu propia medicina, Johnito. Y bien. linda tu pedacito del día de hoy a veces cometemos errores errores que uno dice wow, ¿por qué? pero a veces demasiado tarte. y cometiste errores mamá. cometiste errores y sabes, sabes que yo quisiera que a ti no te sucediera nada y no amenaza de que te van a matar ni nada de eso, no no, no, no, no yo no tengo ese poder yo no tengo ese poder que tienes tú de decir no porque voy a Brasil no mami, yo no puedo ir a Brasil a Estados Unidos. Por ahora no. Y cuando vaya, ni de ti me voy a acordar. Oíste, porque si yo voy a otro país, que estando en Cuba no pensé ni estar aquí, ¿eh? y aunque me duele haber dejado todo lo que dejé allí, hoy le doy gracias a Dios, porque me puso en el lugar donde verdaderamente Él entiende que yo puedo hacer cosas por mi país. Le doy gracias a Dios. Yo, si viajara a Estados Unidos, de ti, en ese momento, en ese viaje, porque te juré que hasta el último día de mi vida me vas a tener en tu vida, pero en ese momento yo no quisiera acordarme de ti, es que no lo voy a hacer, porque voy a conocer otros mundos, voy a darme el gusto de conocer un país de libertad, ¿oíste? Pero como tú cometes errores. Y ¿sabes por qué? Yo no quis, nunca voy a permitir que te pase nada desde ese punto de vista porque yo quiero estar en tu vida para recordarte error por error hasta el último día de mi vida para que tú veas lo que es meterse con una madre y con su cachorro porque si nosotros nos metemos o yo me metí en algún momento con la familia de alguien hermanos quiero que sepan porque primero me amenazaron a mí y a la mía y no estoy hablando de esta amenaza de, de Facebook que me hicieron, no, estoy hablando de amenazas verbales que me hicieron, de que si me van a venir a tocar la puerta en Brasil, ¿verdad Virulichi? Que si esto, que si lo otro. Y el por hoy el, Ay, Leyanis Márquez Barber, tiene un reporte eh, por, por amenaza, porque el marido me amenazó. Mi marido te amenazó, según tú, yo, no, pero aparte de eso, ¿sabes el nombre de mi marido? ¿Sabes el nombre de mi marido para poner un reporte? Virulichi, no hagas más teatro, mi amor. No hagas más teatro, porque ya te voy a tener que estar poniendo la canción en vez de yo decírtelo. ¿Ok? Cuida tu salud. Sal de esta por acá. Que cuando usted salga, su nombre se va a dejar de mencionar. ¿Ok? Para que yo me lo saque de mi boca, tiene que ser que usted salga de esta puerta, pero no salí, ya no salí más, no, no, no, no porque ya ese cuento, me lo sé, usted me ha dormido a mí muchas veces con eso, salga públicamente, retírese públicamente, y entonces yo no lo menciono, porque a sus 75 años, es para que las personas estas que están a su alrededor le digan, no padre, usted tranquilo, usted tranquilo, usted, usted siga levantando la voz por Cuba, que lo que usted hace, que qué sé yo, y le cuiden su salud, pero entonces, si esas personas no son los primeros que se la cuidan, imagínese usted, y si usted que es el principal que tiene que vivir para esa hermosa familia que lo rodea, entonces, déjese ya estar diciendo tantas mentiras, señor mío, déjese decir tantas mentiras, porque de lo contrario, no solamente en sus sueños, sino en su sopa, voy a estar aquí, oye, porque yo soy fan de usted, yo soy fan de usted, Virulichis, es que yo creo que ya, si algún día usted se retirara, o usted me faltara, ¿verdad? Entonces ahí sí mi corazón se me iba a chico palar. Soy fan, de verdad que sí. Porque para hoy tía tata cuenta cuento y dos mentiras, usted es especial. Y bueno, mis hermanos, nada, volviendo al tema de Cuba, olvidándonos de toda esta basura de Miami. Perdonen, cuando digo basura de Miami, me refiero a virulichi y su clan y sus depredadores y aquellos que son capaces de atacar a los homosexuales a, a, a personas dentro de Cuba amenazarlos y todo eso a esas personas que se dedican a eso en Miami y que ya hoy por hoy salió aquí en mi directa un cubano hablándole con la verdad y como sé que dije que se van a seguir sumando cubanos, porque aquí lo digo: todo el que quiera parar estas mentiras, mi Facebook es de ellos. Y cuando no quieran salir por el Facebook, fácil, claro, siempre y cuando que yo los conozca. Los que yo conozco tienen mi número. Es opción. No necesito que salgan a pantalla, sino que aprendan a callar toda esta salta de mentiras que lleva demasiado tiempo en las redes. con la y sé que hay muchas personas en Cuba que sí conocen a María Teresa Rafael. Y por esas personas es que yo voy a esperar. Sea vía Messenger, sea vía, vía, vía, vía, no me interesa. Yo Messenger también lo pongo en mi directa y su rostro no tiene que salir. Ni tu nombre. Pero únete a mí a callar a esta gente ya basta ya de tanta infladera y de tanta mentira que son muy pocos los cubanos dentro de Cuba que le siguen ya la gracia a ustedes porque tía Tata cuenta cuento ya aburre y en tanto tiempo no han puesto no han puesto una prueba contundente un clandestino que salió coño qué casualidad que ese clandestino mandó el video después que salió el conmambi Qué casualidad te los dejo de tarea y a Marcón le criticaron una vez la máscara y ese clandestino salió con un súper abrigo y una máscara, ya tú sabes. Y unos guantes que ni hablar. Y marabú hay en cualquier parte de este mundo. Porque aquí, donde yo vivo, hay marabú. Oye. Tanto que criticaron. Basta ya misogénitos estúpidos. Basta ya Virginia Masó. Si sigues diciendo que yo vendí medicamentos, no me va a quedar otro remedio que desmentirte. Y cuando salga sacan los cubanos adentro de Cuba hablándote con la ventana en la mano y con las fotos y con todo. ¿Dónde va a quedar tu dignidad? Más por el piso de lo que la tienes. A nosotros no nos interesa tu familia, Virginia. Nosotros no amenazamos a nadie, mucho menos estando en Cuba, en un pueblo que está sangrando. Déjate de idiotece Déjate de ponerte como una víctima, igual que el señor Virulichi. Y aparte de eso, con eso que sacaron de usted. No tenemos nada que ver. Yo siempre he dicho que cada cual con su CULO, profe, ¿cómo me quedó? Hace, hace un tambor. ¿Oye? Y si usted buscaba chica o chico o no sé qué, Virulichi por el otro lado está buscando también una cita. ¿Oyeron? en la pareja? perfecta, creo que por eso es que usted lo está defendiendo y apoyando tanto usted sabe oye, entonces señora si sus amigas de trabajo se sintieron tan ofendidas, tan que se yo porque a Coman B eh, subió eso en su perfil que él lo dijo aquí que fue él y no es María Teresa, le repito Qué lástima porque verdaderamente le digo si usted busca chica o chico ese es su problema cada cual con su vida es un tambor. Yo respeto la vida privada de cada cual, mientras respeten la mía. Como usted me quiera seguir llamando, es su decisión. Cuando verdaderamente yo empiece a ponerle nombrete y deje de llamar la señora, que lo que me quede así, no se me ofenda. Y no me empiece a decir que si racista, que si no racista, porque no lo soy. Ok. Nada, mis hermanos. Lo que le puedo decir es... Primero de mayo, si te convocan a tu cuadra, a tu parque, a tu pueblo, no te muevas. Porque ni en tu cuadra, ni en tu parque, ni en tu pueblo, te van a dar nada. Cuadra, parque y pueblo te tienen prisionero. Cuadra, parque y pueblo te tienen esclavizado. Cuadra, parque y pueblo te tienen encarcelado. Eso que no se te olvide, mi hermano. No al primero de mayo, sea donde sea. Y si tienes miedo a perder tu trabajo, valora. Valora. Porque si algo aprendí yo en Cuba, que lo que uno estudia no lo ejerce. Valora. Yo prefiero que mis hijos sean libres. Por eso es que desgraciadamente tuve que salir de mi país. Yo prefiero que mi familia sea libre. Allá adentro. Para que tengan un futuro. En 64 años no lo hemos tenido. tú no votaste por el HP que hoy se dice ser el presidente de la isla cárcel tú no votaste por él entonces la decisión es tuya 20 de mayo estamos acá estamos acá y no te dejes engañar más ni por el comunismo asesino que hay dentro de Cuba ni por algunas personas del exilio que lo que hacen es utilizarte y cuando tú no le sirvas, te desechan. ¿Ok? No te dejes engañar más. No al régimen catrista asesino cubano. Abajo Díaz Canel. Abajo el comunismo en Cuba. Libertad para los presos políticos. Libertad para para esas madres que hoy están en una Cuba de luto, levantando la voz por ellos. Respeto para esas mujeres dentro de Cuba. No, porque simplemente sacan a las redes ni lloren por sus hijos presos. No estoy hablando solamente de estas madres, sino de madres que salen a las redes a hacer denuncias. De madres que... No saben cada día cómo alimentar una familia. Respeto, porque eso sí es tener lo que tienen que tener para salir adelante. Cada día en un país que está muriendo. Respeto. Y tú, hombre, no tengas miedo. Donde le caigan a uno, caiganle diez pero que ese hermano no te lo arrebaten, que a ese hermano no lo llenen de sangre, no lo llenen de sangre, Cuba tiene derecho a ser libre, ok, terminé, un abrazo para, para todos por favor, el que haya entrado acá a la directa, les voy a ir contestando después, <coughs> disculpen, les voy a ir contestando después, un abrazo los amo, los quiero, los adoro, Dios Patria, Vida y Libertad. No se olviden suscribirse al canal de María Teresa Rafaeli con la verdad en la mano, que luego voy a poner aquí mismo en enlace, si me lo permite Facebook, porque una vez que nosotros terminamos la directa, ni nos dejan comentar, ni nos dejan compartir. Por eso es que hemos pedido que esta directa sea compartida por todas las vías posibles. Perdonen que haya, se haya extendido, pero bueno cada uno de estos detractores, depredadores del clan de Virulichi, llevan una respuesta, y si tenemos tiempo para dársela bien, si no, cuando tengamos, lo hacemos, ¿oyeron? Besos, abrazos, los quiero, los amo, libertad para mi pueblo, abajo el comunismo, y cubanos recuerda, solamente si estás de acuerdo con que esto pare, y quieres levantar tu voz de adentro de Cuba, yo te presto mi messenger, comunícate conmigo por messenger, que yo sabré cómo ocultar tu identidad y solamente tu voz se escuche, no soy un canal, no monetizo con esto, solamente te estoy dando la oportunidad de que te unas, porque sé que dices, ay es que, ¿cómo si hablo, si hablo, se ve mi rostro, pero yo quiero defender a María Teresa. Yo quiero decirle a esos detractores que paren ya, que eso no ayuda a la lucha, que esto que lo otro. Bueno, para que ellos se den cuenta de que hay un pueblo que está exigiendo libertad, pero hay un pueblo que está exigiendo ¿eh? que se dejen de mentiras, que se dejen de estupideces, de chismes y de bretes en las redes. ¿eh? Donde hay un pueblo que está sangrando, ahí tienen mi mesa, señor. Mi messenger. ¿Ok? Se lo brindo con todo el corazón porque estoy de acuerdo con todo aquel que verdaderamente sepa que están defendiendo una mentira conociendo una verdad. ¿Verdad? Díselo. Libertad para los presos políticos. Los quiero, los amo. No permitan que golpeen un hermano más. No firmes y se firma que firme un niño, que firme una mujer, pero tú como hombre, vete vetele arriba, que no nos arranquen a más nadie, que no corra la sangre, por querer pensar diferente, ¿quién le dijo que Cuba es de ellos, y mi Cuba es de toda mi gente? ¿Oyeron? Libertad para el pueblo de Cuba, gracias mis hermanos por estar aquí, los quiero, y sí, les voy a decir algo, voy, voy en contra, de todo el que me ataque, a un hermano dentro de Cuba, y a un hermano que yo sé que verdaderamente está puesto. Besos. Los quiero. Y muchas gracias por haber permanecido en mi directa. Muchísimas gracias.